amigos de Life Spanish, eh, soy Saúl Zarapusta, ya lo saben, el día de hoy les voy a presentar una comida típica del estado de Jalisco, que es un caldo muy sabroso que se llama birria. Así que quédense para que lo prueben. gracias vamos guacamolito Bueno, en lo que como, les cuento que esta es una comida típica del estado de Jalisco, de la ciudad de Guadalajara. Es carne de chivo o de cabra, como la conozcan. Eh, es un caldo que se prepara en dos partes. Primero se coce la carne por 8 horas y después se hace el caldo. Y al último se juntan los dos para que den este sabor riquísimo. Está buenísimo. Tenía como seis meses que no comía birria. Oh, me encanta, me encanta. Pues ya, barriga llena pues y corazón contento. <risa>